Vale, iniciar emisión. ¿El ¿Deseo que de quiera emisión directo? Sí, coño, pesado. Bienvenidos a la quinta y última parte de este video tutorial para crear tu propio skin de Raimeter. Para facilitarte el trabajo, como en el anterior vídeo, he dejado un enlace en la descripción del vídeo. Para que no tengas que estar parando el vídeo y copiando, escribiendo, tal, tal, tal. Dejo ahí los códigos para que puedas trabajar más cómodamente. Bueno, como veis he creado también unas carpetas para los accesos directos. Una carpeta para los botones de sistema. Separada de la carpeta del anterior que hemos creado de, de todos los skins del CPU. Bien. Bueno, como veis, este código es más cortito y no requiere de variables. Lo demás es igual, los metadatos y las globales. Pero este no requiere de variables. Este requiere simplemente de una imagen y de la acción del botón izquierdo o derecho. Podríamos cambiarlo a right o a middle para el botón central, para la rueda de ratón. Y decirle que hiciera pues, lo que quisiéramos. En este caso la calculadora, en este caso el, la consola del sistema, en este caso el Chrome, en este caso el Teamspeak, el, el en este caso el Thunderbird. Puedes poner todos los botones que tú quieras y apunten a donde quieran para abrir el Photoshop, para abrir un juego, para abrir lo que quieras. Incluso, como ves, algunas cosas de Windows. Si quisiéramos abrir el explorador de Windows, simplemente con poner explorer.exe ya nos valdría, que ya lo ejecutaría él, ¿de acuerdo? Y estos serían los, los met meters, los medidores, diciéndole que es un botón, en qué dirección está, o sea, en qué posición está, perdón, cuál es la imagen del botón, cuál es la acción del botón, y luego un pequeño tooltip, que sería, como veis, esto de aquí voy a mostraros en mi... aquí como veis, calculadora... la de Windows... Chrome... TeamSpeak... eso es el tooltip que saldría eso sería esto de aquí ¿de acuerdo? y podéis crear todo lo que queráis, claro dependiendo del tamaño que tenga la imagen pues... y como creéis en Photoshop o en el, vuestro editor de imágenes, cómo vayáis a crear el skin para que almacene los botones, ya sea en un skin general, como lo tengo yo, o un skin aparte para crear una pequeña barra. Por ejemplo, yo la barra la tengo siempre escondida, a lo mejor tú también. Pues para no tener que bajar hasta... para que muestre la barra y tal, para poder ejecutar un programa y todo eso, se podría crear una barra que apareciera aquí, Voy a minimizar esto para que lo veáis mejor. Te podría crear una barra aquí, redonda, así, recta, eh, la forma, da igual. Puede ser la que más te guste. Y que almacenara aquí los botones, para yo ten, no tener que bajar hasta aquí e ir a buscar. Ese sería un posible skin para los botones. Luego aquí tenemos, os dejo el ejemplo también. Todo esto, como os he dicho, lo vais a tener en, en un zip a la descripción de, del vídeo. Para no tener que estar aquí parando y mirando la pantalla para cambiar de... Bueno, aquí tenéis el de la función de apagar el sistema, aquí tenéis la función de reiniciar el sistema y aquí tenéis la función de bloquear la pantalla. ¿De acuerdo? Se pueden poner más habría que buscar por internet cuál es la función, y hibernar, por ejemplo, y todo lo que hace Windows. Pero solo os he colocado estos tres porque son los que más se utilizan. bloquear la pantalla por pues, si te vas o lo que sea, yo no la suelo bloquear mucho, pero ahí está. Y apagar y reiniciar, ese sí, ese sí que se utiliza bastante. Entonces el, es lo mismo, lo mismo que con los botones para abrir programas. Se podría poner pues aquí mismo donde tengo el ratón un pequeño pequeño circulito aquí, que fuera de aquí a aquí, y aquí que estuvieran los botones para apagar el ordenador, reiniciar el ordenador o bloquear la pantalla. O como lo tengo yo, pues aquí, como veis yo los tengo aquí, yo cuando voy a apagar el ordenador le doy aquí y se apaga. bien, eso es todo. Espero que, que con este video tutorial tengas una idea más general de cómo trabaja Raymeter y cómo sacarle partido al programa HV Info y la el DLL que instalamos para mostrar todo el contenido y todo eso. Voy a dejar además en este vídeo un enlace en la descripción de, del vídeo que os mandará la documentación de Rymer, que es donde he sacado yo todos los ejemplos que, con los que hemos estado trabajando a lo largo de todo este tutorial, para que tengáis más ayuda. Aparte de los códigos que os he dejado y toda la información que hayáis podido sacar de este video tutorial. Así pues, nos vemos en el siguiente video tutorial.